tenemos entrevistas en Aviala. Avia Queremos darle la bienvenida al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Maita, que está con nosotros. Canciller, un gusto tenerlo en Aviala. Avia un saludo, Milton Guzmán, desde nuestros estudios. Milton, muy buenos días. Buenos días a, a, a su audiencia en todo el país. Canciller, por favor, de inmediato. Ayer, en una concentración en Santa Cruz, se decide mantener las medidas de presión desde, esta, desde este departamento. ¿Cómo ha analizado esto el gobierno, por favor? Bueno, eso, es, eso son palabras de, del señor Calvo, ¿no? O sea, pero creo que en sentido contrario, en el país se han dado muchas voces. Eh, Diferentes sectores eh, productivos, gremiales, transportistas, autoridades políticas, también, eh, en sentido de que se está retornando a la actividad en los lugares que hubo paro, porque también, pese a que se señaló de que era un paro indefinido a nivel nacional, eh, este nunca terminó de cuajar, ¿no? Hubo, hubo paro, y hubo conflicto en algunas regiones, ¿no? Eso no, no, no se puede negar, pero no ha sido general, ¿no? Eh, bueno, de, de, en varios de esos lugares donde sí hubo paro, se ha estado manifestando que se va a volver a la, a la normalidad desde hoy que en algunos, digamos, que están expectantes han dado más o como 76 horas para que nuestras autoridades ya del legislativo puedan eh, concretar la abrogación de la 1386, ¿no? Entonces lo, lo, lo, lo del señor Calvo ayer uh, creo que hay que tomarlo en la dimensión de lo que es, y así lo tomamos eh, también advertimos que es una posición que expresa un discurso de ultraderecha, ¿eh? Eh, porque ayer en el discurso del, del, del, del señor Calvo, aparte de, de, de seguir con esta campaña de eh, desinformación, ¿no? eh, ha, ha expresado algunas frases que lo pintan muy, de forma muy nítida, ¿no? ha dicho que las Bartolinas, a esta organización social, no eran bolivianas, ha apuntado que el, este paro general o este paro indefinido no era la única, eh, la, eh, en algún medio, de represión que tendrían. ¿no? O sea, eh, cosas de esa naturaleza o pretender decir seguir, continuar con este discurso desinformador de que la ley de legitimación de ganancias eh, ilícitas es parte de, de una estrategia para llevar a Bolivia hacia un modelo político. Comunista o cosas por el estilo, ¿no? que, que están totalmente fuera de la realidad y ya se muestran como eh, algo irracionales, ¿no? Porque hay que apuntar, Milton, que la ley de legitimación de ganancias ilícitas eh, que, que, se, que se estaba enviando al, a la asamblea legislativa hace un tiempo, es, este mismo plan que se estaría abrogando, responde a compromisos internacionales y estándares internacionales y en gran medida son normas que se van a encontrar en, en varios países de eh, prácticamente en los cinco continentes eh, de de, de, nuestro, de nuestra madre tierra, ¿no? Eh, y, y, pero bueno, o sea, a la hora de los discursos de ultraderecha, pues eh, les ha servido y eh, ha generado a propósito de esto un clima de, de, de cierta tensión social. Canciller, y enseguida quiero ir a este tema al cual usted hace referencia al panorama internacional, pero antes, solamente para especificar bien este tema, ¿cuáles son los afanes, entonces, tomando en cuenta que ya se ha abrogado la ley 1386, qué afanes tendrá el Comité Cívico de Santa Cruz, por favor? Bueno, creo que se ha instalado cierta lógica aquí, lastimosamente, de algunos sectores de nuestro país de ultraderecha, que están viendo... No quieren dejar que este gobierno legítimamente elegido pueda concluir su gestión, eh, siga realizando el, el buen trabajo que ha realizado hasta ahora, eh, sobre todo en el área económica, ¿no? Eh, son sectores que, eh, pese a, de una forma muy cínica, arrogarse la representación popular, no tiene ni un voto, ¿no? Pero bueno, así trabaja la ultraderecha en nuestro continente, no es una no no cosa extraña y en el mundo también. No olvidemos esa, esa ultraderecha con recursos racistas, terminó llevando al, al, al gobierno a, a un señor como Hitler, ¿no? Que, que ya sabemos lo que protagonizó, un genocidio, una guerra fratricida allá en Europa en el siglo XX, ¿no? Eh, lastimosamente ahora eh, hay esos discursos en nuestro, en nuestro mundo, ¿no? No, no, no es algo que solamente está ocurriendo en Bolivia también y que eh, pero bueno, ante todo eso la respuesta es, en nuestro caso como gobierno ser razonables, eh, si es que hay una situación que está complicando eh, la actividad de, en nuestra sociedad eh, que a través de una campaña de mentiras, de desinformación, pues eh, tomamos medidas como esta de la abrogación, que no quiere decir que esta ley no deba tratarse, pues tiene que tratarse, porque son compromisos internacionales, y como lo dijo el presidente Arce, se convocará a, estas, a estos sectores que tienen temores, que han expresado preocupación, y, y a todos los que fueren necesarios para trabajar con ellos una, una versión de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y el terrorismo, que... Eh, de alguna manera logre eh, eh, responder a los compromisos internales, internales que, tiene, que, tiene, que tiene Bolivia y que supere los temores que pudiera haber ocasionado. Canciller, eh, ya parlamentarios de otros países en la región y también de la Unión Europea han manifestado su preocupación y otras autoridades por lo que está ocurriendo en Bolivia, por esta imagen que está dando nuestro país a nivel internacional ¿Cómo está en este momento esa nuestra imagen a nivel internacional, Canciller? Bueno, hay que, hay que diferenciar, ¿no? La imagen de Bolivia es una imagen respetable. A, a Bolivia en el escenario internacional eh, se la valora mucho por su, por su rol, precisamente en el escenario internacional, en lo que va de los casi los últimos 15 años, eh, por los logros económicos y sociales que ha consolidado. Eh, también se la, se la valora mucho por el, el, el haber logrado repetir, revertir una situación de golpe de Estado por la vía democrática ya, eh, en menos de un año. ¿no? Eh, eso pone en punto muy alto al, al pueblo boliviano. ¿no? Pero en la comunidad internacional eh, existe preocupación por este tipo de conductas de ultraderecha, ¿no? que, que digamos, tal vez desde una perspectiva eh, que, que, es, que, que ya no está dentro del problema, sino que está desde fuera, se puede advertir claramente que no tiene eh, eh, razonabilidad esas peticiones que se han venido esgrimiendo eh, y que seguro van a seguir dándose en el, en, el, en el futuro inmediato y que advierten en el escenario internacional que hay, que hay, hay uh, un sesgo de intencionalidad o mala intención que va dirigido a desestabilizar al gobierno nacional. ¿no? Eh, existe preocupación, nosotros el día sábado precisamente en esa línea hacíamos una denuncia internacional porque veíamos que se estaba tratando de repetir el libreto del año 2019 eh, lastimosamente se ha instalado un poco en la, en, en la cabeza creo que de algunos bolivianos que esa es una vía normal y eso no es normal no es normal romper el orden constitucional, hacer golpes de Estado. o no, o sea, se debe dejar que los gobiernos eh, elegidos y más uno con tanta legitimidad como la, de, la del presidente Arce eh, que logró más del 55% de la votación, pues puedan trabajar en tranquilidad. Esto no quiere decir que no haya conflictividad social, y habrá y se responderá, ¿no? pero la situación que vivimos la semana pasada, lastimadamente no fue eso. Eso se debió a una durísima, una fuerte campaña de desinformación de sectores de la ultraderecha boliviana. En ese mismo marco del de tema de la desinformación, ahora se habla acerca de restitución de dos tercios, Canciller. Voy a uh, retroceder un poco en el tiempo. Usted ha conocido mucho y ha sido parte del proceso que se ha llevado adelante por los hechos del 2003, hechos que se han desarrollado en nuestro país y que aún no logran, por supuesto, encontrar y... Eh, Buscar a los responsables de esto y sancionarlos. ¿Se pretenderá hacer lo mismo, canciller, con lo que ha ocurrido el 2019? ¿Se estará buscando impunidad en nuestro país a raíz de estas medidas que están asumiendo? Bueno, hay, por un lado hay responsables de las masacres de 2019 que eh, se puede advertir están muy nerviosos. Muy nerviosos por el avance de los procesos de justicia, además, procesos con, con credibilidad porque se asientan en la investigación del grupo de expertos internacionales independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y, y eh, obviamente, estos actores políticos oh, de ultraderecha no van a querer quedar, eh, no van a querer ser sometidos a la, la, la, la justicia, ¿no? Creo que hay un poco de esto en, esta, en estas campañas de desinformación, o mucho de eso en las campañas de desinformación, que si bien han calado en algunos sectores sociales, y eso tampoco lo podemos negar, eh, por, por eso se está abrogando la ley 1386, eh, pero tienen también eh, eh, mucho de, de, de, de, de, de algo que no es correcto, y de algo que es, que es falso, ¿no? Eh, estos sectores de ultraderecha se han empeñado en hacer ver que la ley 1386 sería parte de un plan hasta maquiavélico para volver a Bolivia, dicen Cuba, Venezuela, que no vas a volver comunistas, que, que se va a quitar la propiedad privada. Y eso es absolutamente falso. O sea, es, eh, es algo que escapa o que va más allá de lo razonable pero esos discursos lastimosamente han calado en cierta parte de nuestra población. Por eso es que está abrogando, ¿no? Pero también existe la obligación internacional y se va a tener que volver a tratar, obviamente con participación social, porque debemos cumplir compromisos internacionales. Eh, pero bueno, la, la, ahí está flotando dos, dos, dos malas intenciones, deberíamos decir, ¿no? Por un lado, el, la pretensión de ciertos actores políticos de ultraderecha comprometidos con el golpe de 2019, eh, con la masacre, con las graves violaciones de derechos humanos en 2019, eh, una intención de re, rehuir a la, a, la, a la justicia, por un lado. Y por el otro lado, de, de generar inestabilidad de, de y probablemente en sus mejores sueños inclusive eh, tumbar al gobierno del presidente Arce. Bueno, y por supuesto hay que resaltar y hay que detallar aquello. Solamente, Canciller, para tranquilidad de la población, porque hay algunos dirigentes eh, gremiales en algunos de los departamentos que dicen necesitamos ya la documentación de la abrogación de la ley. ¿Se ha convocado para hoy a una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para este tema, Canciller? Exactamente, Vir. Mire, Milton, y a la población, el presidente Arce el sábado comunicó públicamente su voluntad, su determinación política de abrogar esta ley y también de convocar a que pueda realizarse el trabajo para hacer una versión nueva que supere los temores sociales que se habían instalado. Eh, y bueno, inmediatamente la formalizó a través de una nota, se pasó a la vicepresidencia, la vicepresidencia remitió, de acuerdo a lo que establece la, los reglamentos, a la Cámara de Diputados y el presidente de la Cámara de Diputados el día de ayer mismo ha dado a conocer que para hoy, al finalizar la tarde e eh, iniciar la noche, se tendría una sesión de la Cámara de Diputados para tratar la abrogación de esta ley y que después se iría a... Eh, tratamiento en el Senado y, y quedaría sancionada la, la abrogación de la ley. Esa es la muestra de la voluntad política, de la determinación del gobierno del presidente Arce y de la bancada del movimiento al socialismo. Canciller, quiero agradecerle por estos minutos con la Vía muy amable. Gracias a usted. Muy Vamos. amable. El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Maita, ha estado con nosotros haciendo referencia a la situación por la cual está atravesando... Nuestro país, el gobierno y el presidente Luis Arce ha determinado la abrogación de la ley 1386, pese a ello, cívicos en Santa Cruz deciden mantener sus medidas de presión. Consideran las autoridades del gobierno nacional que esto tiene otros fines y afanes políticos desestabilizadores en nuestro territorio. Pero la ministra de la presidencia también ha advertido que pese a la abrogación de esta ley el movimiento cívico devela estos mismas, estas mismas intenciones.